Qué pasa familia? En este vídeo eh, os voy a, a traer un unboxing. Vale, no sé, no sé qué es lo que es eh, y bueno, me ha llegado y quiero compartirlo con vosotros y quiero ver con vosotros qué es lo que lo que me han mandado, ¿vale? La caja, eh, se ve que es algo electrónico porque lleva una pegatina de, de que contiene alguna batería. Debemos saber qué es lo que es. Eh, esta tarde, esta mañana subí una publicación eh, poniendo la caja y poniendo un mensaje a Dina Dinanza qué es lo que contiene la caja. Eh, solo un suscriptor ha contestado, aún así no ha acertado, ¿vale? Si hubiera acertado, eh, Le hubiera regalado el paquete. Vamos a Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos allá. Vamos a colocar la cámara. Ahí está. Vamos a ver, abrimos aquí. Dios, lo que hay dentro, flipante. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, no sé si enseñarlo, o lo digo. Pero está muy guapo ¿Vale? Voy a hacer una cosa Voy a poner la caja aquí Y voy a taparlo un momento Ahí, espero que no se haya visto A ver Que no la diemos Que no la diemos. y esto por aquí no creo que se haya visto vale bueno la caja fuera a tomar por culo ay perdón no se pueden decir para frutas vamos a dejarnos de historia y os voy a enseñar qué es lo que me ha llegado vale eh, agarraros los los calducillos los tangas todo porque esto es una maravilla Sí, la GoPro 10, pepino de cámara. Hemos actualizado y vamos a situarlo. Hemos actualizado nuestra cámara. De la GoPro 6 pasamos a la GoPro 10. ¿Sabéis por qué me está gustando esta ahora mismo? Esta. Porque lleva su estuche. Una cosa que, que la GoPro 6 que yo me compré. Iba en una caja tipo, tipo blister. Y la verdad es que... Con este estuche o sea, te, puede, te lo puedes llevar. Y proteger la, la cámara lo máximo posible. El estuche está muy guapo. ¿eh? Os lo digo. Está muy guapo. ¿eh? Mirad. ¿Eh? también decir que, que me han regalado una tarjeta de 32 gb vale pero bueno viendo viendo la, la capacidad de grabación de la cámara 32 gb es una tontería los suyos es que me hubieran regalado por lo menos una de 64 mínimo bueno chicos como os iba diciendo el, el, el estuche está muy bien es un estuche muy, muy resistente un material que da muy buena sensación y abrimos esta precisidad vale lo que llevamos aquí primero serían pues bueno un, eh, unas pegatinas vale la forma de, de, de, de poner el soporte ¿vale? unas pequeñas instrucciones y aquí lo que, te, lo que tenemos es pues el manual de instrucciones en, en distintos distintos idiomas vale el cable usb con el c el típico anclaje gopro vale y la batería externa perdón la batería de la gopro vale a primera vista eh, es mucho más grande es mucho más tocha ¿vale? podéis comprobarlo aquí ¿vale? GoPro 6 GoPro 10 ¿ok? o sea, claro eh, al llevar un mejor chip y una mejor estabilización pues evidentemente necesitará una batería más, más tocha ¿vale? aparte lleva, lleva la GoPro 10 lleva dos, dos pantallas una trasera y una delantera entonces pues esa es la diferencia, vale, vamos a dejarla aquí y ahora sí que sí se viene la, la la preciosidad, vale, está está guapísima, o sea tiene tiene una una apariencia brutal, eh, está muy guapa, vamos a ver si quitamos esto Esto bien, Buah, chavales, está guapísima, podéis ¿eh? ver, está guapísima, es mucho más tocha, por lo menos que la 6, ¿vale? Lleva el anclaje Direct Mount, ¿vale? Directamente desde la cámara, no lleva el, el, lo que es el cajetín vale este es el cajetín de la pro 6 que bueno que este veis está roto y luego también pues bueno vamos a compararla vamos a hacer la comparación de tamaño con la gopro 6 como podéis ver es mucho más, más grande la 10. Mucho más tocha. Pesa, yo creo que pesará un poquito más. Que la 6. Y, y eso sí, ¿eh? está brutal. Vamos a encenderla. Creo que se abre por aquí. Sí. Colocamos la batería. que guapa mira la pantalla que tiene qué guapa Uah, chavales, está muy guapa eh bueno pues tiene el mismo sistema que GoPro para abajo le das a un a, un, a unas opciones a las conexiones, las preferencias. Luego aquí tiene otro modo que esto cambias en secuencia, cámara y fotos. Y luego este aquí. Y luego tienen que ir por dos. Y este que será el, el, el super view. O sea que podemos cambiar aquí directamente. Directamente. Vale, super view. Y luego aquí tienes distintos tipos de, de configuraciones. En las que tú puedes editarlas. Y a, y a la hora de, de elegir, o sea a la hora de grabar, pues no tienes que estar... Que si metiéndote dándole a, a 1080, 60 FPS, ta, tal, tal. Directamente las, las, las opciones estas que tienes aquí. Tú ya te las dejas configurar. Y eliges la que tú quieras. Vale. Que por ese. Por ese aspecto está muy bien. Chicos, perdóname, estoy trasteando aquí un poquito. Vamos a ver. Ahora sí Perfecto. Estoy trasteando un poquito. Y la verdad es que mmm, lo que es la cámara en sí me gusta muchísimo, ¿vale? Luego tiene, pues bueno, pues para hacer, para hacerte los, los, la, lo que son las, las selfies, los, los vídeos selfies, ¿vale? En el que veis aquí, se ve, te puedes ver cómo enfoca la cámara, dónde enfoca ¿vale? ¿Veis? O sea que está muy guapo, muy guapa muy guapa, el relieve este me mola muchísimo, un relieve ahí que sobresale eh, luego pues bueno eh, la cámara en sí vale la cámara en sí tiene eh, el, el aguanta 10 metros de profundidad sin carcasa ¿Vale? 23 megapíxeles. Graba una, una resolución máxima de... de 5000.3 a 60 FPS más 4K 120. Y 200, 4 2.7K 240. 5.3K 60 FPS... 4K a 120 y 2.7K a 240. El voice control que bueno que, es, que será casi igual que, que el de la GoPro 6. El si el Xiaomi 8, vale. Los data overlay que son los los los los este que puedes activar. El Time War 3.0. Eh, puedes hacer eh, streaming a 1080 directamente de la cámara y el super foto más el HDR más el raw fotos y bueno el glow y, y la puedes usar de eh, webcam mode lleva el, el procesador el GP el GP2 y poco más. Poco más. Eh... ¿Qué puedo decir de la cámara? Eh, positivo. A ver, eh, me gusta el anclaje. Mode, ¿vale? super el directo, ¿vale? No tienes que estar... Que sé que la GoPro 9 lo lleva... Incluso creo que la hecho también... Las, las distintas configuraciones súper rápidas que le puede dar mucho más rápido, ¿vale? Te las, te las puedes configurar y dejarlas preestablecidas, y de ahí ya tú eliges qué, a qué calidad quieres grabar y a qué FPS, ¿vale? Eh, ¿Qué más? La batería es una batería más grande, aún así, siendo la cámara más grande. Se supone que la batería eh, no va a durar tampoco mucho más que la batería de la GoPro 6. Y una cosa que no me gusta, ¿vale? Que me he dado cuenta. En la GoPro 6, esto se puede quitar, ¿vale? Esta pestaña se puede quitar. Aquí no sé si se puede quitar o no. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, la GoPro, 6, la GoPro 6 se podía quitar para conectar una batería externa, ¿vale? Yo no sé si los de GoPro eh, se han dado cuenta y son un poco... Eh, vamos a dejarlo en sinvergüenzas. Han puesto esta tapa para que eh, compres un adaptador que hay, que la pones y tienes aquí la toma vale o sea es igual que esto más que con es, o sea es igual que esta más que aquí, aquí con la conexión con la conexión eh, del cable c o sea me parece ser un poco sinvergüenzas. porque hay quien no compra una batería hay quien compra una batería externa y se la conecta directamente a la cámara que me parece también muy buena ya, no tienes que estar cambiando de baterías eh, directamente conectar la batería externa con la batería dentro, con esta batería de GoPro dentro y mientras tanto vas tirando la batería externa. Ahora sí, pues me parece que lo han hecho un poco para sacar cuartos, ¿vale? Porque tienes que comprar esa pestaña que lleva aquí una apertura para anclar el cable C. Bueno chicos, pues nada, eh, poco más que decir de la GoPro. Tampoco me voy a meter mucho en, en, en especificaciones de vídeo y todo porque... Eh, en YouTube hay gente ya que hace mejor ese trabajo. Yo lo único es, quería enseñaros el unboxing de, de la nueva GoPro 10 que ha adquirido. Y bueno, veremos los vídeos qué calidad tienen. Pero mmm, por la pinta que tiene, tiene que tener muy buena calidad. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartid con el resto de enduritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!